Eso. Magnífico, ¿y tenemos ¿Y para otro, otro modelo de Freydliner César? Sí, mira, eh, de hecho estamos eh, hablando del FL 112-120 Aquí también ya, si tú te das cuenta, estamos hablando de un tractocamión Ya estamos hablando de 12, que, Pero, L, que estamos hablando del primer camión César. Hasta con camarote, Tenemos sí, soporte para camarote también? Para camarote, para camarote, para ya teníamos soporte para camarote, para quinta rueda Obviamente las aplicaciones como el motor, todo cabina, suspensión delantera, suspensión trasera, ¿sí? eh, radiador son las diferentes aplicaciones que tenemos o contamos para este tipo de camión y modelo o modelos como tal. Y vamos a empezar con lo que es la suspensión delantera, ¿Sí? estamos hablando de una suspensión que también ya la no vas a encontrar en otros modelos que posiblemente estaremos hablando en la, tal vez en la segunda etapa de Bray es muy importante identificar eh, la forma o el diagrama del, del tipo de componentes que lleva nuestra suspensión, ¿por qué? Aquí nosotros podemos identificar tres códigos, 18600, 11066 y el 11094. El 11066 aplica también para la suspensión que vimos anterior, ¿verdad? Sí, también. Así es, es correcto. De hecho, vas a encontrar esa suspensión casi en la mayor parte frontal de, de los Ah, eh, Ahí está el huesito, el famoso es, huesito, ¿qué el, el famoso huesito el 11094. Aquí cómo puedes identificar que traigo hueso o traigo empuje de torsión, ¿sí? Eh, estamos hablando de la 066 y en el caso de los 094, eh, por la 094 Por el tipo de percha Ahí es donde nosotros vamos a detectar vamos a detectar y vamos a identificar cuál abrir. El alvarado eh, en este caso el 18600 es totalmente de aluminio Recuerda que todo, todos nuestros productos basados como equipo original O basados eh, al equipo original. Y esto por cada suspensión o sea, estamos hablando de que son cuatro piezas En el caso del albador de 6 piezas del 11.066 e igual si es de huesito 11.094 que aplican 6 piezas 6 piezas es correcto ¡Nomífico! Suspensión también te, encontramos otra suspensión delantera un poquito más este, antigua en eh, esta pues para los que lleguen a tener este tipo de suspensión que la puedan identificar estamos hablando de una suspensión mecánica de 4 pulgadas de ancho en el caso de la eh, muelle y aplicablemente para el 120 o 112 120 y estamos hablando en el caso del 18600 LB okay. por si los seguidores ahí que nos están observando eh, puedan identificar este tipo de suspensión sí. suspensión trasera, eh, Germen, como te lo mencionaba va a ser muy común ver la Airline ya lo platicamos totalmente respecto a este tipo de aplicación y en la claro, misma no, mismo, es, no cambia nada, nada. vienen los palos de golf, vienen los, las barras superiores okay. ocupan los mismos bugs. Es correcto. Y el de la hoja de muelle, 11.083, 11.005, que no tiene de tope. De hecho, eh, vamos a enseñar una imagen en la cual podremos ver realmente la suspensión, en la cual yo les, eh, una de las cosas que yo me gustaría sugerirles cuando estén observando no identifican qué suspensión traemos, porque no está montada. Si tú te das de la parte eh, derecha superior, encontramos nuestra percha y tiene una línea que dice Carolina. ¿no? Sí. Aquí ustedes claro, detectamos qué es esta suspensión comandante. Ya con esta fotografía nos piden el cliente que bus necesitamos, nosotros le identificamos esta es. es correcto. Es correcto, ya, aquí ya sería cuestión del cliente cuál de los dos eh, códigos puede aplicar. Aquí en la parte de, eh, superior de derecha podemos encontrar la ubicación y posición de nuestro buje, en este caso es la OSC-083, si tú te das cuenta, se alcanza a ver el valor o el, el labio. ¿Y tiene algún grado de inclinación sí, se o se, se pone paralelo a de 19 Estamos hablando de entre 5 a 6 grados de inclinación. Es bien importante eh, identificar antes de que vamos a instalar este, este buje, marcar si no sí. tenemos el herramiental correcto. Eh, marcar eh, eh, la ubicación y posición de nuestro ojillo con la muelle, con la cara de nuestro ojillo para no perder eh, esos grados, la posición. La posición, con la posición correcta. O sea que es mejor marcar. El, el, el, el el y cuadro, y poner. Podemos marcar con una cequillita, con un plomón de, de aceite, que, pueda, que se quede permanente. Claro, que podamos identificar ese grado de inclinación. Sí, ¿Por qué? si sí. no hacemos eso, y lo ponemos a lo mejor eh, a 90 grados o también está alineado lo que vamos a hacer a lo mejor vas a forzar a poner a instalar eh, el buje o en este caso toda la liga, eh, perdón, la muelle pero eh, lo que vamos a eh, tener como problema es que vas a estresar el material ya que no está trabajando todavía sin estar este, en función claro. y eso nos puede perjudicar el rendimiento en la parte de motor ¿sí tenemos los soportes Sí, mira, eh, contamos con las siguientes aplicaciones, en este caso el 11.018, 11.054 y 11.725. Aquí estamos viendo un motor de Troyes en serie 60. Obviamente hay configuraciones de acuerdo también a la capacidad de carga que vaya a traer nuestra unidad. Podemos traer eh, motores de Mercedes-Benz, podemos traer una caterpillar 24.06e, desde 12.7 hasta 14 litros de capacidad, con una potencia desde los 320 caballos hasta los... 565 caballos de fuerza, ¿no? Ahí ya depende. Oscar, este, una consulta. ¿Es necesario? ¿Tú recomendarías cambiar el perro o mantenemos el mismo perro? ¿El perro te refieres? ¿Al, al perro de soporte al tornillo, correcto? Al tornillo. No, es recomendable siempre, siempre que cambies eh, todo soporte, también es recomendable cambiar la tornillería. ¿Por qué? Porque ya este tiende a perder su resistencia. Y obviamente vas a poner un nuevo soporte. Obviamente vas a tener diferencias de esfuerzos. Y lo que nos va a provocar es que puedas tener un problema que se pueda aflojar O que puedas tener algún problema que pueda dañar algún componente. Porque sí, porque no vale la pena, amigos, eh, invertir en un soporte de motor, en un soporte de cabina. Y poner el mismo tornillo. Se recomienda poner un tornillo nuevo, ya que los hilos no están estirados. Es. Este, eh, hacemos el torque o apretamos que se encoja un cuarto del cuerpo completo y va a funcionar este, lo que tiene que, que demorar. Así es, de hecho, eh, también regresamos a lo que es el torque, o la aplicación correcta de la fuerza, ¿no? Aquí, Aquí estamos, estamos viendo 90 libras de torque Es muy importante, sobre todo en la soportería. Bueno, todo componente debe de, debe de llevar un torque porque pues así lo especifican los fabricantes. Recuerda que nosotros nos basamos sobre fabricantes. Entonces, eh, es muy importante que nosotros veamos esta parte para que nuestros eh, soportes o todos los códigos que nosotros manejamos tengan la funcionalidad de rendimiento correcto y podamos dar precisamente lo que nosotros buscamos. Eh, dar esa rentabilidad de rendimiento, esa, esa factibilidad ¿no? hacia el cliente. Y que okay. obviamente es su satisfacción por lo Amigos, si tienen alguna consulta, por favor, favor hacenlo no. ahí por Facebook y le sacamos acá. todas las dudas que tengan. Bueno, pues vamos a otra aplicación que es el cofre. cofre. Aquí podemos ver también, nos encontrar los siguientes códigos: el 1104, 1105, que son los que obviamente. Para la izquierda o la derecha, norte, por, ahora sí casi bien identificados. Es por la base. ¿qué? Es por la base, la forma de la base esta, te, va, te va a dar, obviamente, la posición. Okay. ¿Vale? Y aquí, si no tenemos alguna duda, podemos ver la descripción de dónde va aplicado. Si sí, puede ser izquierdo derecho, en el caso del cuatro para el lado ¿El izquierdo. El cinco para el lado Debe. derecho. Y, derecho. Y, y ahí sale otra otro. vez 11019. Como te lo mencionaba siempre de original, la mayor parte de los primeros vas a encontrar el 11019. Okay. Sí, sí, modificación. Sí, modificación, verdad. es correcto. Contamos también con el 11020, Si te das cuenta, trae un poquito más de componentes a diferencia de los EPL 60 y 80. Aquí estamos hablando de una guía de coseter. Dónde, ¿Dónde lo encontramos? Aquí en el diagrama tenemos dos círculos donde podemos encontrar en la parte superior La guía del campo. Como el 11.020 y y eh, cuando tú cierras tu cobre, te sientas en esta guía y lo que va a permitir es que no se nos esté moviendo nuestro cobre. Que esta es la función que quede eh, estático y que dure un poco más sí. y ayuda a proteger el, la pizarra, el pulido de la pizarra. Todos los componentes, así mismo que no de, eh, eh, sobre todo en mm. camiones de, eh, de regular, eh, no, tenga, eh, no esté vibrando, no esté como suelto nuestro cofre, ¿sabes? Claro. El es el sujetador para gancho de cofre, este va acompañado de los de 104 y los de 105. Simplemente, pues, este no tiene, no tiene posición, queda tanto izquierda como derecha. ¿Qué? Okay. Sí. Y aquí también va, eh, tenemos lo que es la parte de la cámara en el caso de la aplicación. Estamos hablando del 1109 y el 1108. Eso, pues, también podemos ver la, la ubicación. ¿sí? Lo, en el caso del 1109, estamos viendo que está en la parte superior y el 1108 en la parte inferior, que funciona como contador Y ahí se puede observar en la imagen que está construido un cuarto el pulgoretano, ¿verdad? Nuestro pulgoretano. Sí, si tú te das cuenta, es un cuarto del cuerpo, en este caso de, de, de, de, de, de, de, de la goma, de cómo debe de ir eh, aplicado el En caso de que nosotros no contemos con un arquitecto o herramienta necesario, podemos aplicar este tipo de, de tips, donde nos puede ayudar para no, para precisamente que sea lo mejor eficiente en, en el caso de la función de, de los otros Sí, sí. también tenemos el el kit 11086, pues, pues, si no lo queremos sí. comprar individualmente. Claro, el kit ¿Qué es que se recomienda kit. Digo, realmente, eh, eh, debe ser que se cambie completo los dos, este... Y el perro, y el perro, y el perro. Tanto el torrillo también. Ok. ¿Sí? Y aquí también podemos darnos cuenta de la aplicación de torque, en este caso estamos hablando de 70 libras, ¿sí? Y bueno, eh, otra de las aplicaciones que tenemos es también la parte de radiador. Eh, aquí tenemos eh, el 11021, es un soporte para alrededor, aplica obviamente dos piezas. Y tenemos eh, un torque de 40 50 libras para un tornillo de 5 octavos. Si te das cuenta aquí va a muchísimo la aplicación de torque. Obviamente porque va aplicada hacia abajo. ¿Sí? Y tenemos también el diagrama donde va su ubicación. Aquí vamos a encontrar la parte de, también de la aplicación del cardan. Aquí si te das cuenta ya cambió la parte del canal. sí Sí, aquí estamos. Sí, hablando más, de... rústico, más, grande. más grande la ya, ya es más grande. Eh, aquí nosotros ya encontramos el código 40.074, que es el tradicional. Es el, normal. el tradicional que viene, que viene con las polderas, y veo una diferencia entre el 40 y el 197. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia entre el 40197 es que es un eh, soporte cardán autoajustable. ¿Qué ventajas tenemos del de 40174 al autoajustable? Que el autoajustable simplemente cuando tú pases las irregularidades del camino, pases topes, baches o cualquier, este, y está oscilando la suspensión o los ejes. Eh, este se va a adaptar a, a ese tipo de, de esfuerzo sí, no, del, del calle de se de remuelos, mueve el caratán así y se mueve sí, el centro. Sí, de. Eh, su función va a ser siempre eh, tanto horizontal como vertical, que van a tener ciertos ángulos de inclinación para este tipo de, de, de, de, de regularidades. Y esto ya viene de los trato camiones ah, del 2012 en adelante. adelante. Así es, es correcto. Magnífico. Hey, e ¿vale? igual tenemos los repuestos y queremos todo lo de poliuretano que creo que es el código 11772. Sí, mira, en el caso de que nosotros no creamos el kit completo, que nosotros, como menciono, eh, técnicamente identifiques que todavía es funcional, tanto el herraje como otros componentes de barrero, eh, pues nada más cambiar la goma. Pero yo no recomiendo cambiar completamente todo el, el kit. ¿Sí? También lo encontramos en el 18.9, que es también la reposición de la cola pura goma. Okay. Si sí, en caso de que cambiemos la goma, recomiendo que de una vez salga el reemplazo de la Me acuerdo que habías hablado también de los componentes nuevos de la quinta rueda. ¿Tenemos para quinta rueda? Tenemos quinta rueda. ¿Tenemos quinta rueda? En el caso de vale, el, el fabricante viene con una eh, quinta rueda de marca Hogan. Eh, aquí podemos encontrar los siguientes códigos, el 11517 y el 40140 que es el kit. En caso, bueno, lo no recomendable es este el equipo, ¿verdad? Que ya vienen para el perro, su sea, pues, servidor, no, sobre todo, para que simplemente existales. Eh, obviamente contamos con otro tipo de, de buques, o otros códigos. De, todo depende de acuerdo a la geometría de la calidad, ¿sí? En este caso de los no, adores. Uh, También es muy importante que identifique que sea jugador. Porque muchas veces afuera, o la configuración que el cliente pide, que pues, si yo no tiene una cola y tiene una jugada, y ya cambió totalmente Pero esto. Pero también tenemos un buen para ellos? Tenemos, contamos con diferentes este, códigos aplicables para esta barra. Pero aquí nos estamos refiriendo de equipo original en el caso de Rueda con una quinta rueda joder. Eh, ok. Sí. Y, y bueno, bien. regresamos a los otros componentes, como te menciono, mientras sea de equipo original, como tanto la transmisión a este todo o en el caso del paquete para, para tapón, dice esto también de equipo original. Muchas veces, ¿qué pasa afuera? Eh, puede tener un impacto No sé, es este problema técnico que hay detenido el tanque Simplemente cambiamos el tanque Y ya no trae las dimensiones que nosotros tenemos para el micrófono de 1140 ¿no? O ya, ya se, se desgasta se lo que es el, el. empaque del, del tapón original Que es de culo negro uh -huh. Porque ha caído El diésel Y pueden poner el de nosotros 1140 Ya que no nos afecta el diésel, por si sí no afecta. No, por supuesto que no lo no, no, no, contrario. que la tecnología y las propiedades que traen eh, los polímeros acá están diseñados y desarrollados para eh, totalmente. Eh, pues no, no tengan problemas eh, con. Resistentes para los. petróleo. O sea, para eh, líquidos abrasivos, estamos hablando de diésel, gasolina, petróleo, eh, dinero. O de en el caso de. Tierra, lluvia, raíz ultravioleta. Recuerden que nuestros polímeros están diseñados para soportar las condiciones extremas tanto de tanto en esta parte como en derivados de los módulos. O sea, que se, se podría puede decir que estamos completamente lleno de la portafolio, la portafolio, la portafolio la para Freiliner. Claro, César. No lo damos para Freiliner, ¿verdad? También contamos para otras marcas, pero en el caso de Freiliner Que eso lo vamos es a ver, compañero, en la siguiente charla naranja que vamos a tener en los próximos meses. Bueno, y otro, por último, este.